Muchachos, me puse como meta llegar el día de hoy a rango 100 y aquí les voy a mostrar todas las partidas que se han dado, además de poder darle la explicación también del mazo con el cual he logrado este rango 100. Así que, pasemos a las batallas. Ok, Thanos. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de Thanos es? Porque hay un montón de variaciones de Thanos. Hmm. generalmente le beneficia esto, vamos a tirar acá, esta ubicación es bueno para el mazo de Thanos, para mí no tanto esta piedra es la que jala dos ¿no? Esa es la que roba dos gemas ok bien ¿Para dónde te vas? ¿Izquierda? ¿Vas a seguir llenando con gemas ahí el Mojo World? Estaría genial. Ya, perfecto. Scarlet convierte y sale turno 5. Cambia la Reality. El mismo... Ok, me hizo el favor ahí. Y Que no está mal eso, ¿eh? Que no está mal eso, ¿eh? Ya, acá lo que se puede hacer es lo siguiente. Pasamos turno. No vamos a poder utilizar Magic aquí No se puede Probablemente lo único que nos va a salvar Es que el Sunspot se esté mamando Se esté mamando hasta el turno 6 La cosa es que salga Infinite acá O oh, tendré que tratar de ocupar la, la ubicación del medio para evitar un aero también Cualquiera de esas dos cosas ahorita Tanto de poder llenar la ubicación como tratar de pasar turno con Sunspot son estrategias eh, bastante viables. Tengo que evitar sí o sí Aero. Aero no la puede lanzar a la izquierda. Pero sí la puede lanzar al medio y me puede malestar bastante el, el edificio Dexter. O el edificio Baxter, perdón. A ver. Mi oponente sí se lo está pensando bastante. Ya. Perfecto, hasta ahí. Está genial. Power. Time. Ya va a tener energía, ¿verdad? Me encantaría poder dejarlo bloqueado, pero no sé si va a poder. Todo va a depender acá. Todo depende ahorita. Me la voy a jugar un poco arriesgado acá. Aunque él sale primero, ¿no? A ver, si él sale primero. Tratemos de hacer esto en todo caso. Eso es un poco complicado, es. Pues. Pero si sale el bloqueo saldría bien. Si no sale sale mal. Puede ser que vaya al medio también. Esa es la cosa. Lo otro es tirarlo todo al final. Al final, al final, al final, al final. El problema de tirar al final todo es que estoy muy sujeto a un aero. Lo otro es que esto vaya... Todo me hace dudar. Pero bueno, vamos a, vamos a tirarle acá. Bien. Bien, bien, bien, me salió genial. Excelente, excelente, excelente, excelente, vamos. Ya, bloqueamos ahí. El problema, igual, sigo viendo un problema en todo. Tengo que pasar turno ahorita. Y tengo que ver si voy a lanzar varias cosas ahora. Necesito que me salga una carta. Ah, madre Cosmo, de repente me puede salvar la vida acá. Nada, nada. No hay ninguna carta que sea lo suficientemente bajo ahorita para que me salga la vida. Ay, qué mal, viejo. Eh, si hago 3, a ver, 3. No, no llega. 3, 11. A ver, igual podría... Spider-Man. Quiere tratar de evitar obviamente eso, ya... Si él tira aero, ahí llega a 13. Yo puedo llegar a más. Va a depender si es que él va... ¿Qué va a hacer? Ahora, yo solamente puedo hacer esto. Pero él si hace aero, me gana. ¿eh? Si hace aero, me gana. Él llega a 13, ¿verdad? Yo puedo llegar un poco más. De hecho, que le voy a meter otra cosita más ahí. 18... Si él no mueve, si él mueve, si él hace aero al medio, estoy fregado. Si él hace aero al medio, estoy fregado. Si es que no hago nada más que shiholo ahorita. Me aseguro a la izquierda, pero no sé. Ahora le puede hacer un magneto a la izquierda también, me puede jalar cosas ahí. Aunque no tiene nada que jalar. Lo más estable creo ahorita es tirar esto así. Más lo que se va a bostear el otro pata ya. Si quiere tirar a aero, ah espera espérate, 18, 21 Si tira... El problema es si es que hace Blue Marvel acá Lo que no sé si es que lo tiene Es el problema, lo otro es quitarlo nomás acá Es, un, es muy complicado jugar acá Es muy complicado por la aero Más que todo, vámonos Ah, se retiró el oponente también Ese... ese se, se rindió, nos hemos rendido los dos, eh me, Ya me ha pasado ya me está, Hoy día me ha pasado varias veces Eso de que se han rendido, nos estamos rindiendo a la vez se supone que, ah, pero igual, no, creo que no, no, no me ha bajado, no me bajado puntos me parece, ¿eh? Eh, Pero ¿qué pasa? Cuando tú, te, el otro está esperando que tú te rindas y también sucede que tú te rindes y sale, ¿no? La pantalla de que él se rindió, como si él se hubiese rendido un segundo antes que tú, pero no, es que él ya se había rendido ya. Te está esperando a ti y ahí es donde parece que no baja puntos, porque creo que he estado con 99.7 cubos, así es como he comenzado me parece muchachos. Ok. Vamos nomás, no vale la pena. Muy pesado está ahorita para jugar esto Muy pesado Es un problema, no llevo 19-20 No llevo, estoy, estoy lejos viejo Más eh, aero también Me ha molestado bastante Ese licho ahorita Tiene muchas cartas en la mano. Si tiro acá y aero me muevo una cosa, fregué. Vamos. Qué suerte, compadre. Ya, esto de acá lo tengo que interrumpir. No puedo dejar que eso se dé. Oh, ya, está bien. Mm, eso es muy bueno para mí. Ah, y también para él, también de hecho. Es algo muy bueno para él y para mí. Vamos a, vamos a bloquear eso. No, no me gusta porque me puede a veces. Me puede cortar algún combo. Me puede, me puede adelantar. Uy. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que él no había jugado nada. Uy, uy, uy. Me frío, así que. No, no, no tiene armor él. O si sí tiene armor. No me acuerdo si tenía armor acá, pero no tiene armor, ya me fregué ya. Ah, menos mal, no tiene armor. Tenía que hacer esto rápido, ¿eh? Ya bueno. Por si acaso hagamos esto así. Dejemos avioncito por acá. Demon, dejémoslos al final todavía. Está muy tela mi turno, eh. Blue Marvel ya comenzó a hacer lo suyo. Complicado, eh. Ganarle a Kazu ahorita. Si sale Shihol va a ser muy bueno esto. Salió Shihol y ya, ahora acá solamente pasamos turno que se mame el Sanspo todo lo que quiera ahorita. Él también está dejando as que ah oh, bueno oye había rompía más roquita eh. Hmm. Yo salgo primero acá no. Lo importante es que yo salgo primero. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué me conviene hacer más acá? Voy por este lado, voy así. Le dejo la preocupación de tener que ir a la izquierda. Tiene cinco cartas en la mano ahorita. Ahora, si él tuviese un aero acá, no gana, ¿verdad? Bueno, vamos a darle con toda la fe del mundo. No queda de otra. Con todo, muchachos. Yo salgo primero, no creo que tenga Shang-Chi, ojalá que no. Ok. Blade. Debe tener el pata este. Ah, no, tiene nada. Ya. Qué bueno. Perfecto, creo. Y eso sí que es todo pesadito, ¿eh? Ya, perfecto. Cuatro puntitos más ahí. Hice bien las puestas ahí. Perfecto. Bien comenzamos el turno con la mano sin poder utilizar nada todavía Ya Me conviene este? Esto me conviene acá por el hecho que puedo poner infinite al medio de repente O magic en todo caso si veo que la cosa se pone un poco de, fuera de control Sentinel ya Hay que ver qué hacen en la siguiente locación Prefiero, sí, prefiero, soltarlo acá esto ahorita. Deí salto girl a la izquierda. Hasta ahorita el, el ciclado está bueno. Ya. Colossus ahí nunca se va a morir, claro. eh. Ya acá tenemos que hacer esto sí o sí. No tenemos de otra. Tenemos que clonar las cosas. Lo malo es que nos olvidamos de Magic acá. Que no sabemos si vamos a robar May. Pero bueno, vamos. Domino. Muy bien. Acá mi problema es que no tengo cómo usar... A lo mucho usaré esto. No puedo utilizarlo acá, ¿verdad? A lo mucho haré esto. Y dejo para que salga 2-2 dos, dos y algo más de 2 Vamos Si sale, si sale Titania va a ser una cosa muy buena acá Blade, viejo Mystic acaba de borrar ya Sentinel no hace nada, Scarlet no hace nada Tenemos de todas maneras un poquito la, la cosa ahí Si tiene aero solo no me va a ganar, pero de todas maneras. Tendría que poner esto acá así. Y esto acá. Es que no sé si tenga. Ahora la duda que me da. Es de no saber si es que este man está jugando. Blue Marvel o algo así. No creo que esté jugando Su acá. Tiene dos cartas nada más. Voy a cambiar esto y puede ser que me haga daño Esto acá también Mejor lo dejo ahí Porque no vaya a ser Que me vaya a cambiar algo y me haga daño esto Yo sé que esto me puede dar más uno incluso pero ¿Qué pasa si cambio Y me, y me, y me molesta eso ahorita? Oh. Ya. Yeah. Uf, mira, eso solamente tenía dos cartas en la mano y solamente lanzó armor nada más. Ya, yeah. muy bien. Estamos comenzando nuevamente. Ok, ahora sí tenemos algo para jugar acá. Ya. Yeah. Vamos para adelante. Uy, ese Sunspot ahí comienza fuerte también. Tenemos que jugar hasta el final aquí como sea, ¿eh? Ya, esto es bueno acá. El problema es que no puedo poner Viper ahí. Ángela. Daily. Bishop. Ya, entonces ya tengo algo para poner. O en su defecto. Puedo jugar esto acá. Eh, Preferiría jugar Bishop, no primero. Bishop está genial. Y eso también está genial acá. Ya, vamos a tirarle todo al bicho. Ahorita ya, él también tiene bicho. Perfecto, ya, esto vamos a hacerlo. A ver, acá yo no tengo diablitos. Él no sé si tenga algunas cosas que le puedan favorecer. Así que esto lo vamos a cambiar por si acaso. Mm, eso no está nada mal. ¿eh? Eso sí puede ser. Una she se puede llevar, esa, esa, esa izquierda se la puede llevar. Vamos. Ya. Tenemos que hacer esto sí o sí. Ahora, no quisiera todavía poner esto acá, es medio arriesgado. Vamos a poner esto acá. Creo que she se la puede llevar, ¿eh? se la lleva a la izquierda. Y a que siga bosteando nomás a Bishop ahí. Salió Blue Marvel. imaginaba que algo de eso iba a ser. Ya, todos se bostean igual ahorita. Está parejo todo. <ríe> Infinado bien. Ya. Me parece que estoy ahorita con 8 cubos. No necesito snapear. No se necesita. Muchachos, cuando estén ustedes cerca. De ganar una partida y ve que están muy cerca Ustedes de... Están a, a dos cubos Si están a dos cubos, a un cubo nada más A ah, su madre Más me asusta acá, viejo. Sí, me voy, a, me voy a distanciar Bastante al hacer esto y al hacer esto creo, creo que esto está mejor A ver, más lo que se va a mamar el Sunspot Creo que debería ser más que suficiente eh, Sampo se va a bostear uno más y vamos a llegar a 32 acá, ¿verdad? Él, ojo que él también va a llegar acá más 3. O sea, tiene 18. Yo acá tengo, a ver, espérate. Esto de acá llega, a ver, acá tengo 10, 11, 12. No, 10, 11. Ah, está bien, 10, 11, 12, 13. Ya, 13. Y entonces tengo 34 acá. 34. Eh, igual necesitaría 16 puntos aquel para ganarme, ¿eh? Esto sí, definitivamente Infino tenía que ir acá. No había otro lugar. Vamos. Que se la lleve el Infino ahí a la izquierda. Ay, no me molestes, es otro poker. Ah, espera, espera, espera, espera. Él lanzó primero. No, se la llevó él. ¿O oh, no? Espérate, puede ser. Puede ser que me la lleve yo porque todavía falta que salgan todavía las otras dos cartas, ¿eh? A ver, sale ya, Bishop. Eso. ¡Toma, perro! Salió viejo. Uff, man, qué buena. Oye, no me. No, yo había jugado antes incluso con él. Ya una partida anterior y no me había sacado Valkyria. Y no me imaginaba que iba a hacer eso. Y le acabo de ganar por un punto. Y gracias a su propia carta, Bishop, viejo que me la acaba de dar este. El Daily Bagel me dio Bishop y lo, menos mal que lo lancé de un inicio y ha bosteado lo suficiente para poder sacar ese puntito de diferencia junto con Sunspot. Eh. Ambos han carreado. Ay, cielo, y hemos llegado por fin a rango 100, muchachos. ¿Ustedes saben cuánto tiempo me ha tomado llegar a rango 100? Me propuse que el día de hoy tenía que ser rango 100. El día de hoy tenía que llegar a rango 100. No había más, era lo que tenía que alcanzar el día de hoy. Porque la verdad, ahorita ponerme a, a esperar el último día, ¿no? Como ustedes saben, el estar, eh, estar en stream haciendo rankets. Eh, muchas veces uno está muy expuesto a los snipes. No también de repente juega un poco el tema del nerviosismo, ¿no? O a veces también uno está un poco desconcentrado. Entonces, son varias cositas que no te permite eh, poder subir eficientemente, en muchos casos, ¿no? Entonces que eso es más que todo un tema mío, en realidad. Y yo cuando juego off stream estoy jugando pues como cualquiera juega más concentrado, más enfocado en los rivales, en lo que tienen, ¿no? Totalmente totalmente concentrado en eso. Y bueno, me ha sucedido ahora que he estado, a ver, el día de ayer comencé a rankear un poco, dije, ya, vamos a ver cómo va la cosa y estaba, yo lo había dejado en rango 87, me parece 88 en stream y lo llegué a rango 91, más o menos el día el día de ayer, eh, estamos hablando del domingo, dije, bueno, lo dejo ahí y hoy día vamos a ver si llego a rango 100. Entonces, me he, he estado desde las 8 de la mañana, más o menos para que se den una idea desde las 8 de la mañana y son actualmente las 6 de la tarde. O sea, me he pasado... Me dice, me he tenido que hacer un tiempo y separar todo porque dije... Hoy tengo que llegar a rango 100 porque la verdad quiero también probar otros mazos. Quiero también hacer otras cosas. Este mazo que ustedes están viendo acá, el que yo este, el que estoy utilizando... Es el mazo que me ha acompañado desde el comienzo de la tem desde esta temporada. Incluso desde la temporada anterior he utilizando este mazo. Y este mazo me llevó justamente a rango 100 la temporada anterior. Y este mazo nuevamente me vuelve a llevar a rango 100 en esta temporada que está súper dura. Es una temporada súper difícil muchachos. Me he enfrentado a un montón de gente solamente de, de más o menos sacando las cuentas me habré enfrentado a lo mucho a dos o tres bots como máximo, después todos han sido players reales, los players me han estado utilizando viejo Thanos, a ver los mazos más utilizados acá contra los que me he enfrentado ha sido Thanos, Shuri, y el que es el, bueno, el Shuri normal y el Shuri con Sauron. Esos son los más comunes de todos los que me he enfrentado. Después, por ahí rara vez me ha salido un mazo como el mío. Creo que dos veces me he enfrentado solamente a alguien que tenía un mazo como el mío. Pero después, lo que ustedes van a ver todo el rato es Thanos y Shuri. Thanos y Shuri, ahora Thanos tiene sus variaciones, no todos los Thanos llevan lo mismo hay Thanos que llevan Leech hay otros Thanos que llevan Shang-Chi hay otros Thanos que llevan eh, por ejemplo Magneto, hay otros todos los Thanos de, de por sí llevan eh, Aero, esos todos llevan, igual que Shuri todo el mundo lleva Aero también, aunque también tienen sus variaciones de Shuri por ahí me he encontrado con Mazos de destrucción pero también muy poquitos, pero lo que más se está viendo ahorita es Thanos y Shuri, eso es pero lo que si ustedes van a rankear hasta este rango, es con lo que se va a encontrar. Yo generalmente este mazo que ustedes ven acá... Lleva varias cartas pequeñas también Y son cartas que yo suelo utilizar al final Para poder evitar un Aero eh, me, cuando, Justamente cuando Tú estás eh, ¿no? Yendo turno tras turno El Munger te ayuda pues a que puedas duplicar Cartas pequeñas y si tienes sumado a quinjet en, en alguna ubicación Pues muchas de esas las cartas que ha duplicado eh, Munger se van a ir Las que están de coste 1 se van a ir a 0 pues, ¿no? Las que están duplicadas Entonces gracias a ese tipo de cosas he podido prácticamente Llenar todas mis ubicaciones y Aero no ha podido hacer nada o al menos llenar las ubicaciones donde creía que iba a lanzar a aero y al final aero ciertamente lanzaban aero viejo o sea piensan que lanzando esa carta ya ganaron a veces y yo ya tenía la forma de cómo poder contrariar eso hay algunos otros hay algunos reemplazos que le usan este mazo por ejemplo en vez de titania le ponen a carnage es verdad que me han tocado muchos mazos de Thanos. o incluso de galactus por ahí que me estaban lanzando puros goblins y cosas así entonces, el, el, también el Carnage sirve para eso, ¿no? El Carnage también para eso es muy útil. Pero la verdad, yo con Titania estoy más acostumbrado, me gusta mucho más el juego estratégico de Titania porque suele también bloquear ubicaciones. No me he encontrado con nadie que juegue mazo de cerebro para poder contenerle con Titania. Nadie, nadie. O sea, dentro de todas estas horas que le he dado duro al juego desde ayer hasta el día de hoy. No he encontrado nadie, muchachos, que pueda haber este, haber jugado cerebro. O sea, todos han jugado mazos premium. Y, y una, una de las cosas que me dicen es que de repente es porque tengo el elo demasiado alto. Y me estoy encontrando con gente pues, que juega mazos muy buenos. Eh, pero ha estado muy bonito. Ha sido una, una buena experiencia. Y ha estado durísimo esto. Igual... Eh, Varias veces he llegado a rango 99. He llegado tres veces a rango 99 con 6 cubos y bajaba 97 y volvía a subir. El, vol el bajar, que bajes a 98, 97, me tomaba nuevamente unas 2 horas poder llegar a 99, 99. Es bien complicado. Y he jugado con este mazo, muchachos. Que este mazo no tiene ninguna carta de pase de temporada. Si ustedes ven, no hay Modok, no hay Sabu, no hay. Eh, ¿Cuál otra? No hay Silver Surfer, no hay nada. O sea, esta, este mazo tiene puras cartas solamente. De serie 3 incluso Tienes a She-Hulk ahora que está en serie 3 Titania que está en serie 3 Y todo lo demás que ustedes que ya, que ya conocen Se encuentra actualmente en serie 3 Este es un mazo eh, Se puede decir que es accesible Pueden armarlo con tokens eh, e Incluso como les digo Yo he jugado esto toda la season Y la season anterior también casi al final Lo jugué este mazo y gracias a este mazo Llegar a rango 100 es un mazo muy completo Es un mazo que le hace que, que digamos que le hace el pare o puede pelearle digamos de codo a codo a mazos como Tan o Shuri como ya les dije solamente que tienen que estar un poco más favorecidos a veces con el tema de los robos o con las sinergias o con los combos mismos no que te tenga que salir Munger por ahí o que Magic tenga que justamente hacer el, el limbo para que se pueda se puede ir hasta turno 7 y a veces eso también lo agota al rival en el caso de tano se agota no es como que llegan un poco débiles al turno 7 y en el caso de Shuri si sí, a Shuri tienes que tratar de ver de de ver cómo le ganas ahí porque te lanza aero generalmente eh, te lanza aero con 14 o te lanza aero con She-Hulk al final también es súper difícil enfrentarse la verdad a, a ese tipo de mazo de shuri, es muy muy bueno, muy bonito la verdad pero bueno, acá he llegado muchachos y delante de ustedes voy a hacer la reclamación ahorita de la, del carback ¡Y listo, viejo! Ya tengo mi dorso ya de rango 100, man. De verdad una cosa, es una cosa bastante buena eh, poder llegar por fin a rango 100. Ahora sí, como les digo, puedo utilizar algunos otros mazos que pensaba también utilizar. Así que voy a estar armándolos seguramente en stream. Eh, ahí me van a ver seguramente armando esos masitos y jugando con esos masitos. a ver qué tal va. Y acá, y acá, delante de ustedes, voy a reclamar una vez toda la recompensa, viejo. Vamos a reclamar todo el oro una vez. Hay que, hay que reclamar, viejo. Estamos celebrando porque acabamos de llegar todo el rango. Yo cuando llego a los... A todo, hasta el rango 100, recién reclamo todo. Vamos a dejar la variante para el final, a ver qué cosa nos ha tocado. ¿sí? A ver qué cosa sale la variante esta vez, viejo. Vamos a ver, 250 créditos. Bueno, que estos potenciadores de acá, pues no sirven mucho. Y ahora sí, la variante al final y sale. Ok, viejo, me acaba de tocar esta variante. A mí me encanta. Esta variante a mí me encanta. Listo, es más, esta variante ni la voy a subir, la voy a dejar ahí, la voy a usar así nada más, porque esta variante está hecha, es como si fuese un ink natural, nada más viejo es más, eh, generalmente los bots eh, te pueden también sacar cartas ink sin efecto, sin partículas, o sea que cuando me vean jugar por ahí ven que lanzo mis internet y se pueden confundir pienso que soy un bot porque pues no tengo partículas ni nada y solamente es ink solito pero no, es que esta carta naturalmente es así pero la voy a, la voy a establecer como favorito definitivamente esta cartita está muy bonita la voy a dejar ahí para armar más adelante un mazo de Mr. Negative con Armin Sola que he visto que también está bueno. Pero muchachos, desearles que tengan muchos éxitos todos ustedes en la subida de rangos porque la verdad está bien frejado subir. Hoy a pesar de que me he concentrado y todo me he topado con mucha gente que no solamente tiene mazos buenos sino que juegan muy bien, juegan de una manera competitiva bastante alta y la verdad no ha sido nada fácil, incluso tienes que tener esa fortaleza mental de que si ves que estás llegando y estás por llegar a rango 100 y de pronto tienes ese bajón de 8 cubos que a veces que ya me ha pasado a mí a veces que siento que iba a ganar y me sacaron un aero, me jugaron de tal manera que pues no la, no la esperé y perdió 8 cubos y duele bastante perder así, es como que un poco que te desmoronas pero tienes que tener en cuenta que esas cosas van a pasar, a veces la suerte no va a estar de tu lado, a veces también te debiste de haber pensado la partida la, la forma de jugar no de otra manera para que el resultado sea diferente, ahí uno tiene que hacer su feedback y tiene que ver cómo mejora, en vez de, de, de deprimirte o de molestarte o decir no, no soy bueno, no, debes de ver qué pasó acá y cómo lo pudiste haber arreglado para que en la siguiente jugada sea mejor, no eso tienes que analizar siempre pero no es fácil, este es todo un proceso, yo entiendo que a veces uno se molesta, se amarra cuando va perdiendo, pero es que el juego es así, este juego está hecho para poder entrenar tu mente para que no para que trates de eso. yo creo que las personas que jueguen esto de manera competitiva, que no tengan mucha experiencia pero quieran meterse competitivamente, o que van a, van a sacar una mente, pero acá una, una, re, una resistencia viejo mental tremenda, porque esto, este juego te pide mucho eso, porque a veces ganas bien y a veces pierdes bien y pierdes bastante también y en eso tienes que, ahí es donde está el reto la verdad, un jugador competitivo es mantener su mente y no eh, dejarse dominar por las emociones, está bastante me sigue me sigue fascinando el juego bastante muchachos, la verdad está bueno, ahorita yo me encuentro bastante cansado terminando ya de, de hacer este video justo cuando estaba por llegar al rango 99 fue donde hice el bajón y por más que grabé pues no sirvió de nada pero ahora menos mal que justo las últimas partidas que ya había lanzado ahí pues he podido grabar a la hora que estaba subiendo así que por ese lado ustedes van a ver ahí las partidas donde estoy sufriendo un poquito y estoy bastante concentrado por eso es que no ven que estoy hablando mucho con la cámara porque necesito estar haciendo el traqueo de todas las cosas que están pasando justamente dentro de la batalla que no es fácil de hacer entonces muchachos ahí ustedes ya tienen eh, pues ahí celebro con ustedes y comparto con ustedes mi alegría de haber llegado esta vez a rango 100 es todas las isos estoy llegando a rango 100 no hay ninguna season que no llegue a rango 100 igual yo siempre cumplo eh, de, de, al menos conmigo mismo de tener que llegar a rango 100 todas las temporadas para demostrar la verdad que soy un jugador que se trata de mantener a cierta altura competitiva dentro del juego y que tiene digamos cierta, se podría decir no que, que tengo un respaldo para poder decir ciertas cosas sobre el juego también, ¿no? para poder tal vez de alguna forma enseñar algo de lo que sé también a las personas y puedan aprender un poco de mí ese tipo de cositas es lo que también siento del por qué tengo que estar demostrando de que tengo que llegar a rango 100 para demostrar que soy un jugador que se mantiene en la línea competitiva, que entiende de cierta manera el meta y que quiere eh, pues yo quiero seguir creciendo competitivamente en este juego, pues les mando un abrazo a todos, recuerden que tienen ahí de lunes a viernes ando transmitiendo en la plataforma morada ahí de lunes a viernes muchachos, si ustedes tienen cualquier duda o consulta de lo que ven en este video, simplemente se Acercan nada más y me dicen ahí tío ¿Qué tal? Tengo tal duda y ahí trato de ver La forma de poder resolverlo junto con los muchachos Que estamos en el chat, así que ya sabes Te espero allí, un abrazo para ti